Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Elías Mendoza de los Santos y en esta ocasión quiero hablarles del artículo de mi autoría La naturaleza de la ciencia, una introducción general desde el realismo científico, publicado en el volumen 29 número 1 de la revista Ciencia Ergozum, a cuyo equipo por cierto quiero extender un agradecimiento y una felicitación por tan excelente trabajo editorial. El objetivo de este artículo fue esbozar una caracterización de la ciencia partiendo de la postura conocida como realismo científico el cual, a grandes rasgos, supone que la realidad, aunque objetiva, no es conocida de forma directa a través de nuestros sentidos, sino que es descrita y explicada, si bien no de forma definitiva, por medio de las teorías científicas y el método científico. Así, el realismo científico se describe en dos grandes sentidos como A. La indagación del estatus epistémico de las teorías científicas, esto es, su naturaleza como conocimiento sobre la realidad, y B la caracterización de las metas que se persiguen por medio de la investigación científica, así como todos los supuestos de carácter ontológico y epistemológico encontrados en el trasfondo de dichos objetivos. Entonces, a lo largo del texto se revisan y discuten el problema de definir la ciencia y distinguirla de otras actividades, lo que se conoce también como el problema de la demarcación, el concepto de realidad, la noción de verdad, entendida como la correspondencia entre teorías y hechos y la importancia que esta noción tiene para la ciencia, así como la distinción entre entidades y procesos observables e inobservables, reconociendo que, en gran medida, una de las cualidades que distinguen a la ciencia de otras empresas cognitivas es su constante esmero por desentrañar la realidad no observable. Con todo esto se pretende ofrecer al lector una imagen general, pero racional de la ciencia, en donde se sustituye la convicción ciega a favor o en contra de esta por una reflexión sobre sus posibilidades con base en el supuesto de que el realismo científico es una perspectiva que equilibra tanto el optimismo eh, como la visión crítica respecto al quehacer científico y las teorías científicas. Muchas gracias por su atención.